al aire. Ahora sí. Hola, hola, buenas tardes. Hola a todos, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, yo primero a ver si nos escuchan por ahí bien. Yo creo que se está escuchando bien el audio. Por favor, la gente que está conectada en este momento, antes de que empecemos a saludar y arranquemos en forma esta sesión de Academias Soft Seguros, confirmenos por favor, si en vivo nos están escuchando bien y sobre todo nos ven bien, yo creo que nos ven muy bien, ¿verdad? ¿Qué más, por favor? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Muy bien, gracias a Dios. Aquí, aguanta poquito de lluvia. Sí, aquí aguantando un poquito de frío afuera, afuera de esta oficina está lloviendo bastante, digamos que estamos transmitiendo desde el corazón del eje cafetero del centro colombiano eh, y está, estamos en una época de invierno bien pesada, ¿cierto? Tuve muy, muy duro, pero digamos que gracias a Dios también pues ya ha ido calmándose un poquito de acuerdo a lo que venía pasando. Ajá. Pero también digamos que es una, una, un aguacero, una caída fuerte de buenas sorpresas, de muchas, de muy buenas actualizaciones y muy buenas propuestas para ustedes, sobre todo para todas las personas que nos acompañen hoy. Hoy hay una invitación muy especial, sabemos que uh -huh. hay varias personas interesadas en el CRM, en subseguros, nos lo manifestaron a través de varios medios, entonces pues la propuesta nuestra hoy, el regalo para todos los que nos acompañen es que les vamos a obsequiar un muy buen descuento a quienes nos acompañen hoy, a quienes hagan, eh, estén participando Recuerdo. a través de comentarios en todo el evento. Por supuesto, esto eh, para que nos demos oportunidad a que la demás gente se vaya conectando, pues eh, esto es válido son la, solamente para la gente que asiste. Asiste a este webinar y va a estar participando. Así que pilas todos ustedes allá en sus oficinas, donde estén eh, conectadísimos con Academias de Seguros, porque tenemos una sorpresa muy bonita, además de que vamos a hablar y, a, y ampliar un poquito de cómo, de verdad, si usted es el jefe de ventas, el director de ventas de, de, de su compañía, de su empresa de seguros, pues digamos que aquí hay una herramienta muy poderosa que lo va a ayudar a usted a alcanzar todas esas metas que se, que se define y además a organizarse y a gestionar muy bien su formación. Pues bueno, señores, ahora sí, bienvenidos, eh, señores y señoras, bienvenidos. Esto es Academia Seguros como dice aquí abajito, eh, hoy estamos a 24 de mayo del 2018. ¿Qué más, Pavo? ¿Cómo va todo? Todo muy bien, muy bien, gracias a Dios. Eh, por favor, díganos si nos están escuchando bien, porque nos interesa mucho. Ahí van a ir llegando, ahí que... sabemos que se van a ir conectando. Lo ideal es que se vayan a ir presentando, que digan el nombre de ustedes y que también mencionen el nombre de su agencia, las sorpresas y los descuentos que vamos a, a, a obsequiar hoy son para todos los que participen del webinar en vivo, los que estén con nosotros en vivo y los que comenten durante la presentación que vamos a ir haciendo. Ahí estamos viendo a David Valencia, estamos viendo a John Garbito. Saludos muchachos para ustedes también allá. Eh, sabemos que están súper conectados con la Academia de seguros y qué bueno, porque les hemos preparado una, una presentación muy bonita eh, además para que ustedes tengan muy, muy, muy en cuenta qué es lo que tienen que ser, eh, pues o qué es lo que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de hacer CRM y hacer una gestión, digamos que muy ordenada de la información, ¿verdad? Así que mientras la gente va llegando, vayan compartiendo esto y sobre todo tengan muy en cuenta lo que acabo de decir Paola, que es a la gente que está súper conectada y que sobre todo está participando hoy, ¿cierto? La gente que está Ahí, bueno, aquí acaba de llegar Mark eh, Rabinovich, Mark, Norwich, John, Mark bien. Robin de Alianzas y Seguros, saludos también para ti Mark. Eh, bueno, manitos y corazoncitos para la gente que nos está viendo ahí y sobre todo si nos están escuchando porque nos interesa mucho. Antes de pasar con, eh, digamos que a compartirles la pantalla para lo que tenemos preparado para todos ellos, cuéntanos un poquito de qué se trata lo que vamos a ver en, pues a modo general eh, para hoy. Digamos, Felipe, que seguros siempre ha tenido el propósito de hacer más eficiente la labor administrativa de las agencias de seguros, de los brokers, de las, pro, de las promotorías cuando estamos hablando de otros países. Sabemos que en México, en Panamá, en Chile eh, también nos llaman promotorías, brokers. Entonces, mmm, siempre hemos buscado hacer más eficiente la labor administrativa para ellos. Sabemos que les gasta hasta un 40% de su tiempo a la semana en labores administrativas. Entonces, Subseguros nace con ese objetivo y ya lo hemos ido logrando. O sea, ya hemos ido, ya en ese momento son más de 400 agencias, más de 4.000 usuarios que en este momento están usando Subseguros, que han reducido su, sus tiempos en labores administrativas y que han hecho más eficientes a la hora. Entonces, ¿En, dónde estamos, ¿En dónde estamos presentes como para que la gente tenga un, un tamaño de la dimensión de lo subseguros que estamos haciendo? Subseguros en ese momento tiene eh, los usuarios, las 400 agencias están ubicadas en los 10 países de Latinoamérica. Desde Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Nicaragua, eh, Panamá, Colombia, México, ah, Chile, sí, Ecuador, sí. Perú, bueno. Qué bueno, así son todos nuestros usuarios y, y todos nuestros amigos, clientes, eh, la gente que nos ayuda a construir. Ustedes que son los eh, profesionales eh, y que llevan una trayectoria de toda la vida en seguros, nosotros que tenemos una trayectoria muy importante en el tema de tecnología, por eso nos juntamos y estamos haciendo una revolución con el software y el CRM para verdaderos profesionales de seguros, ahí acaba de hablar Sandra Lorena Restrepo, manitos para ti también. Bienvenidos, recuerden mencionar la agencia a la, que a la que pertenece, la razón social para que así se puedan hacer be eh, beneficiarios del, del obsequio que les vamos a hacer hoy. Así es. Sabemos hoy no más de 50 personas manifestaron, estar en, interesadas en eh, que eh, confirmaron asistencia a esta charla entonces, y de, esos, de esas más de 50 personas, más del 60% eran de Latinoamérica, o sea, fuera de Colombia, entonces lo que buscamos es también que ustedes sepan que esto es un espacio en donde ustedes están generando una comunidad, en donde están conociendo colegas de otros lados, de otras ciudades, de otras regiones, que les puede facilitar esa gestión y prospección así ¿Por qué el tema de hoy? El tema de hoy va enfocado a esa fuerza de ventas, porque ahorita les decía, Subseguros ya está logrando su objetivo, que es reducir la labor administrativa, o hacerla más eficiente, hacer más eficientes esos tiempos que se dedican a la labor administrativa. Entonces, a partir de este año, hicimos una, un lanzamiento que fue el, el módulo de CRM, el módulo es toda la gestión de negocios, prospección, sacar indicadores de cuántos prospectos he tenido, cuántos he cerrado, en qué parte del negocio va, entonces, ¿por qué? Porque ya, hemos hecho, ya hicimos deficientes y ya hemos avanzado con el primer propósito, entonces ahora es también posicionarnos y ir aportándole a la agencia de seguros para que pueda fortalecer el, la parte comercial, Así que es. pueda fortalecer también su fuerza de eventos. Así es, y un saludo muy especial en este momento, qué pena que te interrumpa, ahí está Ángela María Calderón de Ángela María Seguros, un abrazo sí, afectuoso sí. para ti, qué bueno que estés por aquí con nosotros. Sandra Lorena Restrepo de la Seguridad Consultores en Protección Limitada, Mark, eh, Mark Rabinovich de Seguros 360 Limitada. Yo todos ellos, eh, exacto, todos ellos junto a Alianzas y Seguros de John Garavito. Qué bueno que estén ahí, muchachos. Bueno, son más o menos ya las 4 y 10 y premiando, digamos que la gente que está puntual y súper conectada con Academia de Seguros, pues bueno, vamos a pasar de una vez a compartir primero una información que nos trae Paola. Para que sigan súper conectados, no se despeguen porque tenemos una, un beneficio muy muy especial para ustedes que están ahí súper conectados. Vamos entonces a compartir la pantalla mientras por favor nos va diciendo algo que nos quieren Bueno, la la el día de hoy lo que queremos hablar y queremos más allá de que seamos nosotros desde SolSeguros quienes hablemos, queremos que se genere también un conversatorio entre ustedes y nos vayan a ir contando qué utilizan ustedes para eh, potencializar esa fuerza de ventas. Cuéntenos ustedes desde Seguros 360, desde la seguridad, de Alianzas y Seguros, que nos cuenten y las otras personas porque vemos que hay más personas conectadas. Cuéntenos ustedes cuántos asesores tienen, eh, qué metodología usan, si trabajan en Excel, cómo, si le hacen seguimiento a los prospectos que han tenido a la, a la semana, al mes, si hacen reuniones al mes. ¿O a la semana? ¿Cómo es ese, ese seguimiento? En dos o tres palabras así muy puntuales que nos cuenten y así podamos entrar, ir a so, eh, socializando ese, esa metodología que tenemos. Es muy importante. Bueno, entonces en este momento, por favor, pendientes de sus pantallas que estamos empezando a compartir la información. Así que vamos entonces a ver. Si nos están escuchando, eh, discúlpenme, creo que me, fue, me fui por otro lado. Eh, bueno, si nos están escuchando bien, por favor, es súper importante que nos escriban en este momento para saber que todos ustedes tienen eficientemente nuestra información. Ahí está nuestra pantalla compartida. Perfecto, hola. Todo suyo. Bueno, entonces la idea es contarle primero unos tips. Yo quiero darle las gracias inicialmente a dos directoras comerciales de la Equidad Seguros en Barranquilla, quienes nos ayudaron a... A, a construir eso digamos que quién mejor que ellas, que conocen toda su fuerza de ventas, todos sus intermediarios que todos los días se están acompañando. Eh, con ellas, en, ellas, pues digamos que de acuerdo a su experiencia nos compartieron cuáles son esos tips, cuáles son esas recomendaciones, cuáles son los errores que normalmente se cometen a la hora de esa gestión comercial en seguros. Entonces, primero hablamos de que se debe conocer el porcentaje de conversión. Ustedes, señores, asesores, profesionales en seguros, ¿saben cuánto es su porcentaje de conversión al mes, a la semana? El porcentaje de conversión estamos hablando de cuántos prospectos tuve en X periodo y cuántos realmente se convirtieron en negocios que compraron, que pagaron. Entonces, ese es su porcentaje de conversión. Es muy importante porque pues, así vamos a definir la meta de ventas: cuánto quiero yo en comisiones durante el mes de junio, por ejemplo. Y así saber, entonces, si mi meta es, digamos, eh, 50 millones o eh, 10 millones, 15 millones de pesos para eh, junio, entonces, ¿cuántos clientes necesito? ¿Cuántos prospectos necesito? Y de acuerdo al porcentaje de conversión. Entonces, si eso me da que yo tengo un porcentaje de 12, del 12%, es decir, de, de 10 clientes, eh, de 10 clientes de... Sí, de 100 clientes que yo tengo, yo estoy convirtiendo en el 12% se eh, compran, adquieren el, el, la póliza o el seguro que yo le haya ofrecido. Entonces así yo voy a saber... ¿Cuántos prospectos necesito tener para poder eh, convertirlo? Porque ya sé que más o menos estoy entre un 12%, un 10%, un 20%, un 30%. El objetivo también tiene que ir creciendo esa conversión. Uh -huh. Entonces, ir definiendo. Ustedes, muchachos, saben, o digamos que ustedes son mucho más expertos y conocen que lo que no se mide, pues no se puede mejorar. Entonces, tenemos que mejorar, conocer un punto de partida en dónde estamos en este momento y hacia dónde vamos. Y mes a mes o todos los días ir revisando hasta dónde llegué. Para subir incremental Prospectar con el mercado natural, es decir, listo, eh, empezamos hoy el lunes, eh, primer día hábil del mes, mi metas eh, son 50 millones, mi metas son 10 millones en comisión este mes, mi meta son 100 millones de comisión, entonces... ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo a gestionar? Si quiero que sean prospectos completamente nuevos, pues entonces digamos que una primera opción que nos daban desde eh, Lady o Blanca, desde la equidad seguros, ellos decían, pues ustedes tienen un mercado natural, empiecen a prospectar desde todo el entorno que los rodean, familiares, amigos, los más cercanos, los vecinos, empiecen a prospectar y a, a revisar qué son esos potenciales para qué producto que ustedes manejen y empezar a contactarlos. El segundo tip que nos dan era aprovechar ese, ese mercado natural o los clientes que ustedes ya tienen y que en cada negociación que ustedes vayan a ir haciendo puedan adquirir dos o tres referidos de ese cliente. Entonces Felipe, yo conozco a Felipe y Felipe yo vengo y le vendo hoy el seguro de vida o el seguro eh, todo riesgo. Entonces en el momento en que él se hace cliente mío, yo pues tengo la oportunidad de que él me esté vinculando a dos o tres personas más de su entorno natural, de su mercado natural, y así yo voy a ir creciendo a mi base de datos. Y eh, también digamos que una sugerencia, una, un tip que ellas nos daban y les sugieren, y que sé que muchos de los directores comerciales a nivel nacional y Latinoamérica de las compañías de seguros es, venga, nosotros estamos aquí, como directores comerciales aquí estamos, como directoras aquí estamos, les podemos ayudar, venga, hagamos una buena prospección, una muy buena cotización, conociendo muy bien al cliente, nosotros les podemos apoyar ese proceso, entonces sabemos que de acuerdo a, a su prospección, se, va a ir, mmm, se pueden ir apoyando también en esa herramienta. A los que nos van a ir acompañando, que vemos que ya va a ir creciendo la cantidad de asistentes, les recordamos, por favor, escríbanle el nom su nombre y el nombre de la agencia a la que representan. Hoy a todos los que asistan y pongan el, el, como comentario el nombre de su agencia, les vamos a obsequiar el 50% de descuento sobre el valor del CRM, sobre el módulo del CRM. Sí, hay un módulo especial, exacto. Uh -huh. Hay un módulo específico que, que nosotros tenemos dentro de esos seguros para que ustedes, señores y señoras profesionales de seguros, aquí en Colombia y en Latinoamérica, pues puedan digamos que darle un manejo mucho más integral, mucho más rápido y más visual a todo el tema de la prospección comercial, así que en ese módulo CRM, oído, las personas que están aquí... Ese es el regalo de hoy, es el super regalazo, es el 50%. Es el 50% a todas las personas que asistan a en esta ese videoconferencia particular. y es el 50% sobre el módulo del CRM que es adicional a la licencia. Ese módulo vale al público, está en 300 mil pesos para Colombia y 160 dólares para quienes nos acompañan de Latinoamérica. Así que, señores, a comentar y pongan su nombre y, por supuesto, la agencia a la cual representen. Ahí está. Bueno, entonces continuamos. Uno de los siguientes tips era, tenemos que gestionar las renovaciones con un 60% eh, con 60 días de anticipación. Que ustedes sepan a quiénes se les vencen esas renovaciones y que empiecen a gestionar, a pedir documentación, a hacer el trámite con las aseguradoras, notificarle al cliente. Entonces que ustedes sepan qué es y que el cliente también vea que con anterioridad, se les está entregando la notificación y que ustedes como asesores están pendientes de esa renovación, lo ideal y la recomendación de las directoras comerciales de la queda, 60 días de anticipación. Hacer venta cruzada, Felipe, yo digo que ahí está el éxito mucho, la mayor parte es, venga, ahorita decíamos cómo empiezo a prospectar, de dónde saco nuevos, nuevos prospectos, pues está la opción de tener la venta cruzada, al que yo ya le vendí el seguro todo riesgo, pues seguramente le va a poder vender vida, le va a poder vender eh, hogar. Le, hay muchas opciones que a una sola persona se le, puede, se le puede ofrecer, entonces también está la opción de que aprovechen esas herramientas de venta cruzada para poderlo trabajar. Digamos que en el paso a paso lo que hemos ido viendo es que es un mercado... Eh, experto en la parte comercial, saben muchísimo eh, de mucha experiencia, de muchos años de experiencia que han obtenido muy buenos resultados, muy buenos reconocimientos por las compañías y por sus colegas, y, pero digamos que es un común denominador entre las agencias de seguros entre los intermediarios, que no que hay muchos que todavía trabajan en Excel o que no tienen información, entonces ahí es donde más se dificulta el tema de, la, de hacer la venta cruzada, de conocer qué Base de datos tienen, cuáles son los clientes, cuáles son las características, cuáles son las condiciones para que más adelante puedan entrar a hacer una venta cruzada y eh, Hacer una reunión semanal. Aquí también, digamos que me quiero apoyar y darle las gracias a Flavio eh, de Seralza. Seralza es una agencia de seguros en Medellín. ¿Colombia? Ajá. En Medellín. Entonces, él nos decía venga, hay que hacer una reunión semanal, reúnase con su equipo de trabajo, si usted ya tiene asesores, no hagamos reuniones todos los días, pero sí si reúnase eh, cada semana por lo menos 10, 15, 20 minutos en donde revisemos cuántos prospectos lleva Felipe, Paola cuántos prospectos tiene, cuántos ha cerrado de la semana anterior a hoy y así se le va a ir haciendo seguimiento y así se van a ir resolviendo dudas. ¿Qué pasa? Muchas veces... Mmm, digamos que entre nosotros también tanto a de la parte de tecnología y en la parte comercial mmm, tenemos una, un dicho en donde decimos venga levante la mano Levanten la mano cuando uno tenga alguna duda, cuando tenga alguna pregunta, se pueden presentar. Y uno solo, pues, seguramente uno se puede estar comiendo ahí con la duda, con la dificultad, pues esa reunión también está para eso. Venga, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Cómo podemos apoyarnos? Eh, yo tengo un conocido que le puede agilizar ese proceso. Entonces, es muy importante que se hagan esas reuniones semanales con el equipo de trabajo. Si ya tienen asesores, que se hagan con los asesores. Si no se tienen asesores, pues con el equipo técnico, para que se puedan ir complementando, digamos que sabemos que llegamos más rápido, y muy, perdón, más lejos, acompañados que uno solito. Dos cabezas piensan más que una. Entonces, que se pueda ir complementando la estrategia entre todos y hacerle seguimiento. Es muy importante hacerle seguimiento. Y el último tip es donde estamos hablando de una regla que se llama la 5, la regla 5 para el 95. ¿Y en qué consiste? que es, todos los días, digamos que uno de los retos que tenemos todas las personas que trabajamos desde la parte operativa y comercial es cómo hacer para que el día no se nos vaya, para que el tiempo, los minutos, las horas no se nos vayan entre las manos. ¿Cómo hacer para que lo urgente no acabe con lo importante? ¿Cómo hacer para que mi tiempo no se vaya en lo que llegó y dejar de lado la planeación? Entonces, aquí es donde queremos compartirles esa regla. La regla consiste en que todos los días antes de empezar sus labores define cinco tareas que le apuntan al 95% de su meta es usted ya conociendo cuál es la cantidad de prospectos que tiene que conseguir, cuánto es el total en prima que tiene que vender, que eso le representa en, en su meta de comisión al mes, cuántos tiene que com, eh, convertir, entonces usted ya conociendo esa meta ya sabe todos los días cinco tareas, mínimo cinco tareas que usted tenga que hacer. ¿Por qué cinco? Porque seguramente no va a alcanzar a hacer más, porque el día le va a traer otras cosas que van a ser urgentes y le va a tocar dejar de lado lo, lo que ya tenía planeado pero entonces mínimo cinco cosas que usted defina todos los días y que esos cinco cosas le estén apuntando al 95% de su meta. Y así se va a ir garantizando que sí se está trabajando eficientemente, inteligentemente para, para lograr ese objetivo. Hasta aquí, por favor, váyanos contando qué preguntas tienen. John, cuéntanos eh, desde Alianzas y Seguros cómo, cómo es su experiencia, eh, qué metodologías utilizan. Mar, eh, con eh, desde Seguros 360, Ángela María, los demás que nos están acompañando, por favor, eh, participen para que se puedan hacer eh, beneficiarios de ese 50% en el CRM. Así que, sí, también para Sandra, Lorena, hasta esta pregunta, en la seguridad, consultores y protección, ¿cómo lo hacen actualmente? Eh, ¿Qué piensan que pueden mejorar? cuéntenos, compártanos, y por favor, toda la gente que todavía no lo ha hecho, por pena, o porque digamos que no se dio cuenta, pues aquí le estamos recordando. Ponga su nombre y el de la empresa que usted está representando en este momento en un comentario eh, de forma textual para que participe y se gane el 50% solamente para las personas que están aquí en este momento en vivo con Academia Security, ¿ok? Ok, perfecto. Miren, Mark nos está contando que ellos utilizan una mezcla entre el calendario de Gmail, que es una herramienta muy buena, a nosotros nos ha funcionado, la, digamos que el sistema de agendamiento, eh, las videoconferencias que se pueden hacer a través de Hangout, agilizan muchísimo, es una plataforma muy estable, las notas en la agenda y el Excel. Así es. Yo también, yo hago parte de un equipo de trabajo de tecnología, pero yo reconozco que yo no he podido dejar mi hojita, mi cuaderno de rayar, de chulear, de resaltar, en donde yo al final del día psicológicamente me siento satisfecha al de llegar y tachar y rayar y ver que realmente he hecho lo que me propuse para el día. Entonces eso me parece Además una... es una estrategia que, que yo creo que el hacerlo humano también refuerza mucho lo que yo estoy haciendo y digamos que eh, hace un match entre cierto entre el cerebro y, y lo digital, ¿ok? Uh -huh. Les contamos importante. nosotros también, mire, venimos ya de dos semanas en donde desde el equipo comercial y administrativo Venimos nosotros desde SobSeguros todos los días, nos reunimos y socializamos cuáles son esas cinco tareas. Eso hace a ser una retroalimenta retroalimentación entre todo el equipo. Saber qué están haciendo los otros, que entre todos estamos trabajando por un objetivo, apoyarnos, eso nos va a ir, nos va a ir complementando. Un saludo súper especial para Lisette Valderrama de LBP Seguros. Lisette, qué bueno tenerte ahí y ya estás participando. Uh -huh. Lisette también ya se ha hecho beneficiaria de los obsequios por, la renova, por al renovar y sugerir eh, referir a sus seguros a, a su entorno, a sus colegas. Bueno, los errores frecuentes, digamos que este también nos lo ayudó a complementar mucho eh, Lady y Blanca de la Equidad de Seguros en Barranquilla y eh, Flavio en Medellín. Ellos nos decían que uno de los errores que más se cometen es no es llegar a venderles al cliente sin llegar a darle una asesoría donde realmente qué es lo que necesita el producto con las coberturas con las condiciones que realmente necesita el usuario. Ellos nos decían es que muchas veces estandarizan un, un ramo y van y le venden a todo el mundo en el mismo ramo las mismas condiciones las mismas coberturas cuando digamos que hay que entrar a personalizar el servicio y realmente dar una asesoría. John Garavito nos cuenta que quiere saber hace cuánto usan subseguros. John les está preguntando a, a los que nos están acompañando que hace cuánto están usando subseguros. Ángela María Calderón le cuenta que está con nosotros hace tres años, ella ya ha renovado con nosotros tres veces. Eh, eh, Lizeth nos puede ir contando también que ella ya lleva dos años. Mark eh, de Seguros 360 también lleva tres a, dos años con nosotros. Y ahí está. Gracias, John, por la pregunta, porque eso, la idea es que esto genere una conversación y evidentemente haya, digamos, que un cruce de información entre todos los que estamos aquí presentes. Un segundo error es no disponer de la información actualizada. Yo les decía ahorita a muchos, en muchos se que, da que no tienen información y dependen de las notificaciones que les dé eh, la aseguradora o que el director comercial les dé. Entonces, si la, la directora o el director no les notifica, no les manda el resumen, no les manda el listado de lo que tienen por renovar, muchas veces se pierden renovaciones por la no notificación de la aseguradora. Muchachos, esto es súper importante. O sea, que ustedes sean autónomos en su información, en su información que sea de ustedes, que sea propia, que ustedes la van a administrar y consultar desde cualquier parte, que pueda ser complementada por ustedes que a la hora de hacer una prospección con, contando con lo que tienen pendiente por renovar, que puedan ustedes tener esa renovación eh, eh, disponible, esa información disponible para, eh, digamos, que concretar las renovaciones y cumplir esa meta. Entonces, es muy importante que la información sea de ustedes, que ustedes dispongan y sean autónomos en esas decisiones. Invitar y darle gracias a, en este momento a Eduardo Londoño, porque yo pues, expreso expreso que lleva año y medio con Subseguros, Eduard bon... Me dan bienvenido. Pon ahí también el nombre de tu agencia, que es el momento de hacerlo, ¿ok? Y Sandra lleva seis meses y nos cuenta que es una gran ayuda y nos permite formalizar nuestro rollo. Exacto. Recuerden pues que desde SobSeguros ustedes también pueden ir mostrando la marca, su marca, su agencia de seguros a sus clientes a través de la remisión, el, los documentos de cobre, los recibos de caja, todos son documentos que siempre van con su imagen corporativa para que hagan un posicionamiento. Y recuerden que el asistente virtual hace 8 días se los mostramos, ya es personalizable, así que ustedes pueden digamos que eh, empezar a explorar un poco más allá de lo que se venía haciendo también hecho en temas de recordatorios a través del, eh, del sistema de asistente virtual que tenemos en Subseguros. Ahí vemos que va llegando más gente, vemos gente nueva de los que eh, se registraron que aún no tienen la licencia de Subseguros. Bienvenidos por favor participen con su nombre y el nombre de la agencia. Les contamos que les estamos obsequiando el 50% de descuento sobre el valor del mo de la licencia del módulo ARL. CR CRM. Perdón, CRM. El módulo vale 300 mil pesos para Colombia y 160 dólares para Latinoamérica. Entonces, si escriben y eh, hacen, digamos que se concreta el pago a más tardar mañana, tienen el 50% de descuento sobre el valor del módulo de CRM. Así es. Digamos que estamos en ese tema de los errores frecuentes, también nos hablan de la falta de seguimiento, incumplir con llamadas, incumplir con, manda, incumplir con mandar las cotizaciones, Ah, yo eh, el lunes te mando la cotización y no la mandamos, o eh, quedo de llamarte, quedo de visitarte y no se mandan, o lo voy a pensar, lo voy a socializar con mi familia… Eh, espérenme, de menos días yo tomo la decisión y nunca más volvemos a llamar al cliente. Entonces ahí es donde se empieza también a complicar el proceso de venta y eso es uno de los errores más frecuentes. Y no especificar las condiciones en la, soli en la solicitud de asegurabilidad, cuáles son las exclusiones, qué cubre, qué no cubre, eh, cubre si tiene esto, si no tiene esto, cuáles son las preexistencias. Pre pre pre Entonces es muy importante que digamos que los errores se aprenden, ¿cierto? No es malo cometer errores, el problema es no aprender de ellos. Entonces, aquí hay algunos, pues, cinco errores más frecuentes para que los tengamos en cuenta. Ustedes también, muchachos, ustedes que nos van a ir viendo, cuéntenos cuáles son uno, uno de esos errores. Eh, Eduard, cuéntenos cuáles son los errores más frecuentes que hayan cometido eh, durante el proceso, durante su experiencia, Ángela María, eh, Lisette. Lizeth Camacho de Alianza y Seguros, limitada, nos manda un saludo, un saludo por ti también y todo tu equipo de trabajo allá. Perfecto, ahí estamos entonces. Listo. Bueno, entonces aquí pues el reconocimiento a quienes nos apoyaron en, ese, en esta información que es desde la experiencia, a Flavio desde Medellín, a Blanca y a Lady desde Barranquilla. Yo quiero contarles entonces ahorita estos... Es muy importante que ustedes conozcan y sepan que nosotros somos un aliado en tecnología, o sea, nosotros no somos un proveedor. Si quiere, Felipe, vamos mostrándoles ya la plataforma porque queremos mostrarles en qué consiste el módulo de CRM para fortalecer esa gestión comercial. Les pedimos a ustedes que nos están acompañando, ahí vemos que van llegando más que gente, por favor. ¿Qué otros tips en, en materia comercial, en, en prospección, en cerrar una venta, que ustedes nos puedan en, eh, socializar? y complementar lo que vamos desde la experiencia que ustedes tienen. Sandra nos dice, la falta de disciplina en los procesos es uno de, de los mayores errores. Sí, definitivamente, pues... Eh. Es, es, es un tema que, es un tema, digamos que eh, es horizontal a todas las disciplinas y evidentemente cabe, cabe, cabe resaltar. Pues lo que nos acabas de decir ahí, Sandra Lorena, la disciplina en todo momento y en todas nuestras tareas. La disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. Eso dicen por ahí, por ahí. Por ahí. y es el secreto de los japoneses, los dicen. Ajá. Exacto. Bueno, ahora entonces pues quiero eh, contarles que SobSeguros, más, más allá de ser un, un proveedor, quiere ser un aliado en tecnología para ustedes, entonces les vamos a mostrar... Ya la mayoría de los que nos están viendo conocen la plataforma. Ya el, quienes no usan todavía Subseguros, pues ya antes han tenido una asesoría con eh, Lina, que es nuestra ejecutiva comercial. Esta es la plataforma. Entonces, primero que todo, le estamos apuntando a que ustedes sean. Eh, autónomos y tengan su propia información centralizada, independientemente de las compañías, la cantidad de compañías con las que trabajen, los ramos con los que trabajen, la cantidad de sectores que tengan, eh, su información, es ustedes desde aquí la pueden administrar y la pueden consultar en cualquier momento, pueden saber cuántas son sus renovaciones y empezar a gestionarlas, entiendo primero la autonomía que adquieren al tener una, su información muy importante también el seguimiento que se le puede hacer a las cosas, entonces el, la bitácora de gestión que era algo de lo que nos hablaban y era que ustedes puedan entrar en el proceso que le hacen, aquí estoy en el módulo de pólizas de subseguros, que es por ejemplo yo llego aquí a la póliza, de, me dice que es un hogar, yo puedo entrar a decirle si estos están por renovar o quiero hacerle alguna anotación, algún seguimiento, yo puedo entrar aquí añadirle una observación y aquí yo puedo entrar a decirle, llama, eh, quedó, entonces aquí yo le voy a ir haciendo seguimiento que, en qué quedamos y mire que él me va mostrando un listado así ustedes también como eh, gerentes, pueden ir a hacerle seguimiento a su equipo de trabajo, cómo se está gestionando, qué proceso y diligenciamiento han hecho de, todo, de la renovación o de un negocio nuevo, y él les va mostrando que en X fecha, este fue el comentario que le hicieron y después volvieron a, en esta fecha a hacerle el seguimiento. Entonces, la misma póliza, desde el botón Acción Añadir Observación, le, come, le puso el comentario. Este es el formulario para la póliza, y cuando voy a la pestaña de Bitácora de póliza, él aquí me va a mostrar todo el histórico. ¿Con qué objetivo? Que ustedes puedan conocer exactamente todo el proceso, toda la trazabilidad de lo que se le ha gestionado a la póliza. Entonces, repito, desde módulo pólizas, sobre la póliza, le dicen acción, añadir observación, y ahí le pueden entrar a añadir los comentarios. Desde aquí se puede visualizar, pero también lo pueden mostrar desde una vez ingresan a la póliza, en la pestaña bitácora de póliza. Ahora vamos a hablar entonces del módulo de CRM, el módulo de negocios busca que ustedes tengan el, el, el, el control de cuántos prospectos han obtenido. Entonces, que ustedes sepan cuántos prospectos se eh, lograron con, concretar. Aquí les estamos viendo, por ejemplo, que tienen 38 prospectos. 38 negocios que van a ir andando. Y aquí les muestra en qué estado están. Entonces, está en estado no gestionado, en estado contactado. Y, por ejemplo... Vamos, hoy vamos ya a 24 de mayo, ya se está acabando el mes. Y yo digo, bueno, listo, ya lo que yo haga la próxima semana, eso ya es para el mes. Necesito saber en quién me tengo que enfocar, a quién ya está a punto de cerrarse para poder cumplir mi meta, tanto de, en, en producción como en comisiones. Entonces, yo puedo entrar aquí a filtros y aquí yo puedo entrar a filtrar y decirle, venga, son seguros, muéstreme solamente. La los prospectos que yo tengo en estado, pendientes por cerrar. Los que no he gestionado, los que ya contacté, los que ya les envié la cotización, seguramente son unos buenos prospectos, pero los que están pendientes por cerrar son los que están calienticos para yo poder ya cerrar y cumplir mi, me Ay, y cumplir mi meta del mes. Esos es son efectos visuales, esos efectos de sonido de la lluvia ah. que está ocurriendo afuera. Entonces, miren que aquí me va mostrando que son 10 prospectos los que tengo por cerrar y puedo entrar a cada uno. Y decir, bueno, ¿este en qué va? Y él aquí me va mostrando toda la trazabilidad. Empezó desde no gestionado, después lo contacté, después le mandé la cotización y ya que está a punto de cerrarlo, aquí me muestra una información relevante a qué ramo, cuál es el nombre del cliente. Si tenemos una fuerza de ventas, entonces cada negocio va a estar discriminado por vendedor. El vendedor solamente va a poder entrar a consultar lo que es eh, la, su base de datos y desde observaciones, entonces aquí me va a mostrar todo el seguimiento. Entonces aquí me dice que mandar la cotización en tal fecha y ese seguimiento lo hice en esta fecha y puede entrar a, a, a llevarle toda la trazabilidad de la negociación que he hecho. Compartirle los documentos digitales. Hay una de las cosas muy importantes y es que ustedes sepan a la hora de cotizar y expedir para cada producto y para cada compañía qué documentos necesitan. Eso hace más eficiente el proceso. Entonces desde aquí en los subseguros ustedes pueden entrar y llegar y cargar esos documentos y así que no, se les, no tengan devoluciones por no tener la documentación al día o por no tener los documentos que le piden justo en esa aseguradora y justo para ese ramo que es el que están consultando. Cuando yo ya lo marco como vendido, mire que también podemos tener clientes en estado perdido, la idea es que eso se puedan retomar, eso hace también, de, hace también parte de una venta cruzada, que ustedes puedan entrar a, a contactar a los prospectos que estuvieron alguna vez con pólizas vigentes, pero por X o Y razón se cancelaron o no renovaron, esos también son prospectos que se pueden contactar en cualquier momento. O en este momento se negoció, no, eh, quedó marcado como perdido, pero lo puedo retomar más adelante. Y ahora vamos a la gestión de negocios. Él me muestra aquí inmediatamente los, en, unos informes del, en, en tiempo real, cómo vamos. Entonces me muestra un embudo, me muestra en promedio cuánto tiempo me demoro yo en cerrar un negocio durante este periodo y me muestra cuántos negocios he vendido en este periodo, es decir, en mayo he vendido cinco negocios. Y puedo entrar también aquí, miren que él me muestra que en mayo solamente tuvo dos prospectos, y vendió cinco de, de, de, de meses anteriores que ya tenía otros prospectos. Entonces miren que este embudo se va a ir de, descolando porque aquí la, el, el análisis que yo podría hacer, sabiendo que estos es ejemplo, me está mostrando pues que solamente este mes solamente tuve dos prospectos nuevos. Aquí yo puedo entrar y decirle, bueno, listo, esa fue la labor de mayo, pero quiero saber cómo fue toda mi gestión comercial desde el primero de enero y miren lo importante, ustedes pueden entrar a, a trabajar con todos los vendedores que tienen, saber ese informe por todos los vendedores, o en un informe, un vendedor especial, cómo le fue a ese vendedor este mes. Entonces digamos que lo vamos a mirar con toda la fuerza de ventas y me está mostrando, miren, en todo lo que ha ocurrido del año se han cerrado 25 negocios, digamos que el, negocio, el mes más flujito fue abril, el mejor fue febrero, y en promedio nos estamos demorando 17 días en cerrar un negocio. Y me está mostrando que cuando más nos demoramos fue en mayo. El embudo también me muestra que durante todo este periodo, durante estos 5 meses, llevamos 70 prospectos. Es decir, tenemos una base de datos de 70 prospectos y de esos 70 hemos cerrado 25. Ay, venga, ¿y por qué? Eso es mucho, eso es poquito, pero ¿qué puede estar pasando? Ah, pero es que de 70 prospectos usted le mandó la cotización a 54. Ah, ¿qué pasó con esos que se quedaron aquí, que no les mandamos cotización, que no los, va, no los volvimos a contactar? ¿O qué pasó con esos de, de, de 42 que llegaron a calienticos a estar pendientes de cerrar? Solamente se vendieron 25. ¿Qué pasó con esa otra mitad que se quedó ahí en stand-by y no se negoció? Entonces ahí es donde yo puedo ir y venirme a trabajar desde aquí a prospectos y filtrar todos los que están en pendientes por cerrar y entrar a mirar el seguimiento que se le haya hecho para saber pues cómo como ha sido toda la negociación. Toda esa información es exportable a Excel, Por favor, váyanos contando qué dudas tienen, qué preguntas tienen. Es muy importante, les recuerdo, este es el módulo, lo que les acabo de mostrar, es el, es el módulo que tiene un costo de 300 mil pesos para Colombia anuales y para Latinoamérica tiene un costo de 160 dólares. Quienes nos están acompañando hoy ya son beneficiarios de ese 50%, ya se ganaron el 50%, entonces, digamos que ya a través del INA los vamos a contactar. La idea es pues, que ustedes puedan entrar a, a, a hacerse, eh, que les configuremos la licencia y que se pueda legalizar la compra eh, a más tardar mañana. Que ustedes sepan que, se está, eh, que ya son beneficiarios. Perfecto. Ahí es para la gente que nos estaba preguntando por el interno. Eh, entonces, muy pendientes pues, la gente que no ha colocado todavía eh, pues la, el nombre de su empresa, por favor colóquenlo ahí como un comentario, comenten cómo se llama y cuál es el nombre de su empresa para que sean acreedores ya de una vez al 50% por, haber, por estar asistiendo y estar súper comprometidos con Academias of Seguros y por estar evidentemente interesados en nuestro módulo de CRM. Bueno, entonces yo les decía, ahorita hablamos de unos tips y de unos errores frecuentes para no volverlos a cometer y unos tips para seguir haciéndolo y mejorar cada día esa gestión eh, comercial. Son Seguras es una herramienta que les da este módulo de gestión de negocios en donde le apuntamos con este módulo a que ustedes puedan hacer realidad esos tips, tener la base de datos propia, saber cuánto, cuánto es su porcentaje de conversión, cuántos clientes, cuántos prospectos necesita para cu poder cumplir su meta, que usted en cada momento en tiempo real pueda entrar y preguntarle a su fuerza de ventas, venga. En cuántos prospectos lleva, quedamos en que iban a ser tantos, o muy bien se consiguió un porcentaje más o adicional al que ya habíamos planteado. Entonces es hacer un seguimiento en tiempo real. Recuerden que el que tiene la información tiene el poder y este es un modo lo que les permite tener el poder en cuanto a controlar ese, esas metas de ventas. Y también pues quiero contarles que, eh, como les decía, nosotros somos un aliado en tecnología, no somos un proveedor, sino un aliado. Entonces, el ir haciéndole seguimiento también a las renovaciones a través del tip que les conté ahorita de añadir las observaciones, eso es interesante que lo conozcan. El módulo de tareas que permite que entre ustedes, esto ya hace parte de la licencia como tal, eh, va el dentro problema. de la plataforma completa para todos los ramos, que son el módulo de clientes, pólizas, tareas, los informes, la gestión de cartera y liquidación de comisiones, este módulo ya digamos que es adicional a ese módulo de gestión de negocios y aquí es de tareas, ustedes pueden entrar a asignarse tareas con, entre todo su equipo. ¿Qué tiene de importante? Que ustedes van a poder controlar esa gestión y ese, con qué diligencia, con qué tiempos se está gestionando las tareas que usted vaya eh, en poniendo, y genera, generando y pues que también esté la opción de que se vayan y reco, generando recordatorios entre ustedes eso entonces les muestra las, las tareas que tienen vencidas para hoy o que ya se vencieron, las de hoy, las de mañana y les permite entonces llevar un control y un seguimiento, poner sus tareas, darle prioridad poner una alerta que se vaya a vencer y que se les esté recordando que tienen pendiente que se venza asignárselos a otras personas de la agencia es una agenda muy importante para que ustedes estén recordando y que Sobseguros esté ahí siempre pendiente de ustedes recordándole que tienen algo por hacer y apoyando la labor, de la labor comercial, entonces estamos hablando también de la venta cruzada. Entonces, esta es la base de datos de clientes, desde el módulo de clientes. Aquí les dice, mire, usted tiene 120 clientes y pueden aprovechar este filtro para que Subseguros les muestre todos los clientes que tienen póliza en SOAT, pero no tienen en, auto, en todo riesgo. Entonces eso es una oportunidad de negocio que ustedes tienen ahí en esa base de datos que es de ustedes, que es propia, que es administrable netamente por ustedes y que les puede traer un, un fortalecimiento de esas ventas al mes. Hay una consulta ahí pequeña que nos dice Ángela María, que a dónde llegan las alertas de las tareas. Las alertas al cor, la, llegan al correo uh -huh. de, cuando se vencen las tareas. Bueno, entonces aquí les decía, miren, seguros también les da la oportunidad de que ustedes puedan hacer una venta cruzada frente a la base de datos que ustedes tienen. Y muy importante también que ustedes tienen una base de datos de pólizas, independientemente de que hayan quedado en estado no renovado o cancelado, que pueden ser negocios que se pueden retomar a futuro y que ustedes pueden convertirlos nuevamente en clientes de ustedes. Por favor, nos contando qué preguntas tienen, qué dudas. Eh, cuéntenos los que nos están acompañando, eh, mencionen el nombre de su agencia. Ahí está Pedro Pablo Burgueño de Mercurial el Corredor de Seguros. Qué bueno tenerte por acá también, Pedro Pablo, y un saludo muy especial para ti, para ti y para tu gente. Okay. Pedro Pablo, tú también entonces ya eres acreedor del 50% de descuento sobre el módulo SRM, para que lo puedas empezar a gestionar dentro de tu agencia de seguros con toda la fuerza comercial. El asistente virtual, quienes ya usan Subseguros lo conocen, quienes nos están acompañando y aún no son usuarios de Subseguros, les cuento que es un módulo que busca que ustedes puedan recordar de forma automática a sus clientes el vencimiento de una póliza o el vencimiento de un pago pendiente a través de un correo electrónico o un mensaje de texto. Digamos que es que ustedes, periódicamente ustedes puedan elegir con cuántos días de anterioridad, ahorita hablamos que uno de los tips es empezar a gestionar las renovaciones con 60 días de anterioridad, Entonces, les va a llegar un correo similar a este a sus clientes, donde va su logo, la información corporativa y un mensaje que puede ser editable por ustedes, en donde les dice, eh, señor Pedro desde la agencia de seguros, queremos recordarle que la póliza de autos número tal está próxima a vencer si yo puedo entrar a mostrar el número de la póliza y la fecha en que se vence. Y el cliente puede entrar a contestar. Esta información es completamente editable por ustedes. Quiero agendar una cita con mi asesor o si sí quiero renovar mi póliza. Recuerden que ahí está arriba el botoncito este blanco de editar. Y entran de una manera muy fácil. Y van a tener un editor de texto como lo conocen ustedes en Word, en Google Drive. Bueno, en las herramientas en el computador que ustedes manejen. Y... Muy, muy, muy, muy importante nunca eh, modificar la información que está dentro de los corchetes. El resto es totalmente modificado. Okay. Y ya entonces la información que ellos contesten, va que, que sus clientes contesten a ese correo, a ese mensaje de texto, va a quedar acá. Entonces aquí ustedes van a saber qué cliente contestó, cuántos clientes recibieron el correo, cuántos clientes lo leyeron y cuántos contestaron en correos esos mensajes de texto. Lo mismo con la llamada, la opción de hacer unas llamadas automáticas, entonces ahorita se viene el día del padre que ustedes van a hacer una llamada automática con su voz, que es lo más importante, que cuando uno conteste como cliente de ustedes identifique la voz de Ángela María, la voz de Pedro, la voz de, de o sea, Marc, la voz de, de, de Sandra y de no, Licef, o sea, la voz del gerente que es la que yo conozco, y que yo pueda identificar de una de dónde me están llamando y que me están deseando feliz día del padre, feliz día de la madre, feliz cumpleaños, que me estén recordando que tengo algún pago pendiente. Entonces, eso es muy importante, que sepan que eso lo pueden hacer ustedes desde eh, la plataforma. ¿Qué objetivo además de notificar de forma automática y autogestionarse? Que ustedes sepan que Seguros es una plataforma que les permite generar ese sentimiento y esa percepción ante sus clientes de que Sobseguros es eh, innovador, de que ustedes como agencias son innovadores, que ustedes están, los están sorprendiendo, se es, están actualizando en tecnología y están utilizando herramientas, que yo esté en mi día a día y a mí me llegue una llamada con la voz de Sandra diciéndome feliz cumpleaños y que, o, o, no, o notificándome sobre un servicio nuevo, pues eso, eso es, me va a sorprender, eso me, me muestra que es una agencia innovadora que está creciendo en la parte tecnológica, que está invirtiendo en crecer y ser mejor y, e innovar. Eso es uno de los valores pues agregados desde Subseguros. Ser un asistente operativo, ¿cierto? Entonces estamos hablando de que estamos todo el proceso de gestor de negocios que es el CRM y el gestor operativo que es lo que les cuento, que es, de, es hacer seguimiento a renovaciones, el módulo de tareas para que entre ustedes se puedan asignar tareas, liquear las comisiones, saber cuánto deben sus clientes, cuánto le deben a las compañías si ustedes recibieron dinero, eh, que puedan entrar a conciliar las planillas de comisiones. Y lo más importante, que no hemos contado mucho, pero eso también es muy bueno que lo conozcan hoy todos los que nos están acompañando. Y es que Subseguros ya le da la posibilidad también porque recuerden que, estamos, que somos un aliado en tecnología, no somos un proveedor. Un proveedor le entrega a usted y, y le da soporte dentro de lo que le entregó. Nosotros somos un aliado en tecnología, que estamos invirtiendo en nuestra infraestructura para ser mejor cada día, que estamos actualizando la plataforma para ser mejores cada día y para que usted como agencia de seguros se diferencie en su mercado y para que usted le muestre a sus, in, a sus clientes que está invirtiendo en tecnología y que tiene un muy buen respaldo en infraestructura e innovación. Entonces, para cumplir ese propósito, les, no, les contamos que ahora está la opción desde SobSeguros que puedan crear una página web entonces, Felipe, ya el tema de tener una página web se volvió como antes, era, ahorita es más importante tener una página web que tener un punto de atención al público, un local o tener un, una oficina física. Ahora, el que no esté en la web, el que no tenga página web, no existe. Entonces, ahora, digamos que en el mercado hay muchas, muchas muchos tipos de página de todos los costos, desde 5 millones y más de 5 millones, menos de 5 millones. Este, esta página web, eh, inicialmente en este, en este precio que estamos lanzando, tiene un costo de eh, 300 mil pesos es una página que ustedes van a condicionar de acuerdo a como ustedes lo necesiten, la imagen ustedes la montan, ustedes le ponen el nombre a los títulos, a, los, a las pestañas que quieren que conformen su base de datos, ustedes le ponen el logo, lo pueden actualizar cuando quieran, ustedes le ponen la información que, que ustedes consideren que quieren publicar, es un, es un, es un rompecabezas. Ya la estructura está montada y lo ideal es que ustedes puedan entrar a construirla de acuerdo o armarla de acuerdo a la información que ustedes le quieran montar. Y lo más importante es la opción de contactos. Que ustedes puedan entrar a formar ese donde contactarlos, donde están ubicados y que puedan tener un espacio donde el cliente que esté interesado, que los encontró ustedes en internet, ustedes haciendo marketing digital, haciendo, poniendo anuncios en Facebook, en, en Google, llega un cliente Llegó un cliente y, le, y, le, y, y se registró en su página, interesado en el nombre, en el correo electrónico y le puso quiero un, un seguro de vida, quiero conocer más sobre el seguro de autos, X, eh, eh, comentario que les pongan. Le, le, digamos que el complemento aquí con Subseguros es que quien se registre a través de esta página que ustedes construyeron va a quedar de una vez registrado en el gestor de negocios de Subseguros. Entonces, aquí estamos ahorrando tiempo, estamos autom automatizando el proceso comercial para que tengan esa habilidad en la, en, en la web y que de una vez llegue a ese proceso comercial para saber también tiempos de conversión, capturar toda la información en tiempo real. También podemos entrar a ofrecerles a ustedes adicional un um, tema de, de integraciones para que puedan gestionar esos prospectos. Ahí está. Esto es... SoftSeguros Web es un nuevo servicio que estamos recientemente lanzando y que ya van a ver ustedes mucha más información dentro de poco en sus correos electrónicos, en nuestras redes sociales pero queremos hacer un prelanzamiento hoy para que ustedes sepan que esto, esto que están viendo aquí puede ser su página web, puede ser su sitio web a través del cual ustedes están contando qué es todo lo que están haciendo porque aparece en la web, es indispensable ya ni siquiera es importante sino que es indispensable y además, como les contaba Paola en este momento, pues tienen la posibilidad de generar contactos y prospectos directamente en su información con Subseguros. Esto se conecta con Subseguros. Así que señores, pregunten también por todo lo que pueden hacer con nuestra web. Y es un, digamos que es un plus adicional. Porque evidentemente, como les decía Paola ahorita, no somos simplemente un proveedor tecnológico, somos aliados y amigos de su empresa para que a través de tecnología puedan llevar un paso más allá de lo que están haciendo actualmente. Bueno, digamos que entonces ¿Qué? ya ir complementando, por favor cuéntenos eh, qué les parece, qué dudas tienen, cuéntenos las personas que están aquí con nosotros que aún no tienen subseguros qué dudas tienen, eh, ¿qué, qué no les ha llevado todavía a tomar la decisión de, de trabajar con subseguros, y pues recordarles cuál es nuestra propuesta de valor, garantizarles que ustedes tengan la información siempre a la mano, que esté disponible, que ustedes tengan la información centralizada, que ustedes sean autónomos y puedan entrar a hacer renovaciones depender de la compañía, que ustedes sepan cuál es su producción, que puedan generar informes de renovaciones versus... Eh, cancelaciones, que puedan entrar a hacer ese seguimiento a la fuerza comercial, que puedan tener esa visibilidad en la web y, tra y traer nuevos prospectos a través de herramientas como marketing digital Así es, cuéntenos por favor de qué es se, o sea, cómo lo están haciendo actualmente si les pareció todo interesante todo lo que está contando Paola, sobre todo en primer lugar, la gente que pues, acabo de, de, de comentar allí en toda la trayectoria desde que iniciamos a las 4 de la tarde hasta hoy ya saben que tienen el 50% de descuento bueno, vemos que ya te tienes que ir pero entonces te contamos que tienes el 50% de descuento eh, muchas gracias por acompañarnos eh, eres, todos son bienvenidos siempre en este espacio, recuerden que este espacio es para ustedes este espacio que ustedes, en el momento en que ustedes quieran conocer un tema, eh, un especialista nosotros lo buscamos y se los traemos para que entre todos como comunidad, que somos comunidad de profesionales en seguros en Latinoamérica, ustedes se puedan ir complementando en todas esas cositas, esos temas que pueden tener ahí sus, sus dudas nos podemos complementar aquí entre todos. Exactamente, la comunidad de ustedes, ustedes que son los profesionales de seguros, nosotros somos los profesionales en tecnología y hacemos una pareja inigualable. Así que estos académicos de seguros recuerden, por favor, Paola va a hacer hincapié eh, para que ustedes tengan muy presentes lo del tema del módulo CRM, cómo lo pueden obtener, eh, qué ventajas tienen, como para que vamos haciendo un cierre y ustedes puedan seguir en sus labores. Listo, entonces les cuento. La propuesta de hoy era que nos acompañaran y durante el en vivo, durante que estuviéramos en vivo, escribieran el nombre de su agencia y el nombre de la persona que estaba presente en la, en la videoconferencia tiene eh, derecho al 50% de descuento sobre el módulo de ARL. El módulo ARL es adicional a la, a la licencia de todo el gestor operativo de subseguros. El 50% sobre 300 mil pesos para Colombia y 160 dólares para, para Latinoamérica. Entonces bueno ya por ahí ya en nuestro equipo ha ido tomando notas para poder entonces contactarlos y darles el beneficio Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, por estar presentes, por siempre seguirnos, por siempre defendernos, por acompañarnos siempre Así es y bueno recuerden que esto es Academia de Subseguros, hoy es jueves 24 de mayo y pues nos encantó estar con ustedes Chao, chao. Ay, me escucha nada. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no Siempre dije ARN ¿Y por qué no me